Bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria. Nuevamente aquí nos convocan las noticias, la información de la Universidad Nacional de Misiones, lo que ocurre en la sociedad y vamos a ir compartiendo en este trayecto informativo. Así que todo preparado para hoy, los segmentos como todos los jueves, segmento Volver a la naturaleza, segmento El Mundo al Revés, de análisis de política internacional de la mano de Jorge Almada y otros temas vinculados con actividades que se estuvieron realizando en los últimos días acá en la UNAM y otros abordajes de la sociedad, así que no te muevas, en un ratito hacemos una pausa y ya venimos, antes te recuerdo que puedes ingresar a transmedia.unam.do.ar, la web donde nos encontrás en vivo, estamos saliendo a través de streaming de 10 a 11 en este espacio informativo y por supuesto toda la mediateca disponible para que puedas revivir las entrevistas que vamos compartiendo. No te muevas, ya volvemos. aquí en el informativo y estamos compartiendo el piso ahora con Emilce R. ya es la presidenta de la Asociación de Recursos Humanos de Misiones. Y esta área estuvo eh, realizando una actividad en conjunto con la Universidad Nacional de Misiones para la inclusión de los jóvenes en su primer empleo, las entrevistas y todo lo que tiene que ver con el preparativo para eh, ingresar a un primer trabajo o tener por lo menos herramientas necesarias como para saber eh, y para ingresar a ese mundo tan complejo, ¿no? Que es la búsqueda de trabajo, cómo presentar una, una entrevista, un currículum. Así que bueno, ya la tenemos de Milce y queremos preguntarte sobre eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Risa? La verdad que sí, hicimos este taller el día martes, uh -huh. acá en, en el campus. Eh, el taller estaba orientado a, como a, a dos propuestas, ¿no? por un lado, aprovechar las pasantías universitarias que son una gran herramienta ¿no? de inserción al mundo del trabajo, y por otro lado, dar herramientas para una búsqueda laboral exitosa, ya sea preparando un buen currículum como preparándose para el momento de la entrevista. Y culminamos el taller con un simulacro de entrevistas laborales que estuvo muy bueno, donde más o menos 13 miembros de la asociación, hicimos entrevistas a todos los alumnos de que bueno que participaron de ese taller. Uh -huh. Comentamos un poquito acerca de esta asociación, desde eh, cuándo está, cómo trabajan ahí. Bien, la Asociación de Recursos Humanos es una asociación civil de profesionales del área y trabajadores, idóneos y algunos estudiantes también, uh -huh. que tenemos nuestros breves tres años, eh, pero bueno, la realidad es que este último año venimos con muchísimas actividades, articulando muchísimo con distintos digamos, sectores de la sociedad, sobre todo con estudiantes también eh, en esto ¿no? de prepararse para el mundo laboral, también estuvimos trabajando con la Cámara de Comercio, eh, hicimos nuestro primer congreso también este año, trayendo profesionales de, de otras provincias y nuestro objetivo en realidad es que, que, que las organizaciones de misiones valoren ¿no? el aporte de recursos humanos y, y que eso sirva para potenciar las organizaciones y potenciar a las personas, que eso es por ahí lo que quien elige la carrera de recursos humanos tiene ese interés ¿no? claro. en que la gente crezca, se transforma, se potencie a través del trabajo. Uh -huh. Y en estos simulacros de entrevistas, eh, ¿algunas falencias, digo, que, que pudieron detectar o preparar mejor a los, a los jóvenes para presentarse un trabajo? No, a ver, la verdad que la, la experiencia estuvo muy buena, era muy diversa. Sí. Había chicos por ahí con alguna experiencia laboral, había chicos que habían realizado pasantías, había chicos que estaban por ahí en segundo, tercer año y todavía no tenían experiencia laboral formal uh -huh. o de pasantía. Entonces, lo lindo de ese espacio fue que ellos se pudieron sacar todas las dudas, ¿no? Desde lo formal del currículum, de qué va primero, qué va después, la claro. foto, cómo pongo una experiencia sí. que fue corta y demás, hasta, bueno, preguntas que realmente ellos por ahí eh, no estaban acostumbrados a pensar, ¿no? Nosotros le, le, les pedíamos que, que siempre piensen sus fortalezas, sus oportunidades de mejora, qué palabra los definen, que, bueno, son todas preguntas que en el mundo del trabajo se hacen uh -huh. eh, y que a veces uno no se detiene a pensar, digamos, eh, así que la verdad que, que fue variado, digamos, uh -huh. en general. Sí se ve esto, ¿no?, de que cuando están llegando a los últimos años, esas ganas que tienen, claro. ¿no?, de tener esa experiencia laboral, que es fa fantástico, digamos, que le dan un plus a ese egresado uh -huh. ya haber tenido un contacto con el mundo del trabajo. Por ejemplo, a través de las pasantías, que sí. yo recalco, insisto mucho, porque son una, una gran herramienta, en las empresas se valoran mucho también. Entonces, bueno... Fue, fue de todo, tuvo de todo un poco ese, ese taller, la verdad que estuvo muy bueno. Contame, ¿y cómo, cómo estuvieron en contacto con la UNAM? ¿Cómo surgió esta iniciativa para hacer esto? Bien. Eh, el contacto lo teníamos desde hace un tiempo ya a través de extensión con, con Facundo, con Horacio, el lecano, veníamos juntándonos y preparando un poco esto, ¿no? ellos veían esta necesidad en los alumnos, y de, del otro lado nosotros también veíamos esto, ¿no? de, de que por ahí un pasante puede aprovechar mejor esa, esa oportunidad y qué bueno sería poder unir esos dos mundos, ¿no? el académico y el mundo del trabajo, y bueno hemos tenido algunas reuniones previas preparando el material conversando un poco sobre la problemática hasta que bueno pusimos fecha hicimos el encuentro participaron más de 100 alumnos de acá de la universidad y, y bueno esperemos que sea el primero de muchos no porque la verdad es que hubieron muchas preguntas cuando terminó el taller eh, creo que tiene que ver más con este desconocimiento un poco de miedo entonces también ayudarlos a ganar confianza uh -huh. ¿Y cómo responden también los chicos? Porque, bueno, es una, una propuesta que viene de la provincia y, y también hay diversas, eh, diversos eh, públicos, ¿no es cierto? ¿Cómo responden los jóvenes de hoy a lo que es la preparación para el mundo laboral? Y te encontrás de todo un poco, ¿no? Ya el hecho de, de haberse anotado a este taller, eh, para nosotros demuestra ¿no? esa actitud, ese interés en poder tener más herramientas. Eh, es una problemática en común en todos los jóvenes uh -huh. en todos los niveles en el nivel secundario también en el nivel terciario en el nivel universitario eh, creo que hoy el mundo del trabajo ofrece muchísimas formas que antes no, existían ¿no? el emprendedurismo por ejemplo eh, el trabajar de manera autónoma el trabajar con amigos no, no, generar no, emprendimiento con compañeros que eso antes no, pasaba, o por lo menos no, nos alentaban tanto, no, o no, lo no, no, no, alentaban no, no, no, venía no, la facultad y, y, y como y salía y sí. quería ir a y trabajo eh, y creo que eso va cambiando uh -huh. Eh, desde la asociación, por ejemplo, eh, ese día nos llevamos un montón de inquietudes de los jóvenes que a nosotros también nos gusta estar en contacto, porque en unos años ellos van a estar liderando el mercado de trabajo. Claro, claro. Entonces, eh, escuchar esas nuevas formas, eh, nada, la verdad que, que va por ahí, digamos, uh -huh. ¿no cierto, escucharlos a ellos y, y no cerrarnos por ahí, pensar un poco fuera de la caja y ver otras posibilidades que antes no pasaba. Uh -huh. Hoy tenemos la tecnología a nuestra disposición, que eso cambió muchísimo. Sí. Y, y creo que, bueno, los jóvenes nos van a seguir enseñando. Ahí vemos imágenes de, de lo que fue esta primera jornada, ¿no? Eh, ¿Ya hicieron previamente esto con, con la UNAM, con otras instituciones? Eh... Hicimos con otras instituciones, uh -huh. con un terciario, un instituto de formación profesional. Que, que forma personas en, en oficios, Ajá. hicimos una jornada parecida, no hicimos el simulacro de entrevistas, pero sí hicimos la charla de la búsqueda laboral exitosa, hicimos una corrección de currículums, lo hicimos a través de la Cámara Metropolitana, lo hicimos con este instituto, y esta es la primera vez que lo hacemos con la Universidad Nacional de Misiones, y creo que, bueno, se va a poder replicar en otras... En otras eh, facultades porque la verdad que fue muy provechoso. Bien, Emilce, eh, ¿cómo está integrado el grupo de trabajo desde la asociación? Bien, nosotros somos más o menos 60, 70 profesionales que estamos en toda la provincia, por supuesto la mayoría estamos acá en posadas y el, digamos el fuerte de nuestras actividades son en posadas por una cuestión ¿no? de, de geografía y de disponibilidad de los recursos eh, tenemos en, en, en todo el grupo, hay licenciados en Recursos Humanos, en Relaciones Laborales, técnicos en Recursos Humanos, personas que hace muchos años trabajan en el área. En su mayoría somos mujeres, es algo que es típico del sector. Y obviamente, bueno, tenemos la comisión directiva, el resto de los socios, miembros. Y ahora vamos a empezar a trabajar en el interior, a través de las cámaras de comercio. Tenemos unas charlas ahí previstas en Alem y en El Dorado para poder también potenciar el área de recursos humanos en otras localidades donde también tenemos socios. O sea, federalizar un poco la provincia, no, no solo centralizar en posadas. Totalmente, que... además el tipo de industria varía, no mm -hmm. según en qué zona de la provincia esté, ¿no es cierto? en el Dorado tenemos por ahí más concentración de madereros, claro. eh, de aserraderos, algunos comercios, logística también y distribución. En Alem tenemos por ahí más el sector productivo, té, hierba... Eh, así que, bueno, a, un poco a, a requerimiento también sí. y dentro de lo que es nuestro campo de acción, ¿no? ah, Que es lo, lo importante. Por ejemplo, la idea es brindar herramientas para hacer una buena selección de personal. Eh, nosotros creemos que las empresas chicas, medianas, uh -huh. no hace falta que tengan áreas de recursos humanos para tener buenas prácticas uh -huh. de recursos humanos. Entonces, un poco ese es nuestro mensaje y a partir de ahí estamos colaborando, aportando nuestro granito de arena sí. y sabemos que eso después... Bueno, viene ¿no? en retorno también a, a la profesión sí. y a los profesionales. ¿Qué se tiene en cuenta hoy, o desde las empresas, digo, qué se tiene en cuenta el, en cuanto al perfil de un posible o un futuro trabajador, de una empresa X o de un trabajo X, no? ¿Hay algún perfil que se tiene en cuenta, que se valora...? Y, y depende mucho el rubro, uh -huh. depende de la industria, depende de la posición, depende del área. Eh, por supuesto, las empresas valoran mucho la experiencia, porque parece que cada vez hay menos tiempo para sí. formar a la gente, entonces ya que venga con una experiencia ya suma un montón. Uh -huh. Por supuesto, como, como hablábamos el otro día, el título y la formación no pasan de moda, es importantísimo, uh -huh. les da un plus eh, en, en relación a otro candidato sin formación, por supuesto que, que es re importante. Eh, y sobre todo lo que se valoran. Siempre, ¿no? También es la actitud la actitud hacia el trabajo, la responsabilidad, uh -huh. eh, la resolución de problemas, la atención al cliente, que es, una, es una, una habilidad que la usamos en todo, ¿no? Por más que uno trabaje en la administración, siempre sí. tiene un cliente interno, siempre tiene que aprender a trabajar en equipo. Eh, estas famosas habilidades blandas creo que se valoran mucho, mucho más ahora. Y bueno, creo que hay un plus también ¿no? en poder trabajar con la tecnología, el manejo de la tecnología también es importante. Bien. Emilce, te agradecemos un montón. No, y muchas gracias por esta experiencia también de traer a los chicos, a los jóvenes de la UNAM, eh, que bueno, es muy importante. No, a ustedes por el espacio y bueno, y a, y a la facultad también acá de Ciencias Económicas por, por este taller hermoso que, que hicimos. Gracias. Gracias a vos. Bueno, compartimos una pequeña pausa y ya venimos con más aquí en el día. De regreso aquí en Al Día, el informativo de la televisión universitaria y vamos a compartir ahora el segmento El Mundo al Revés con Jorge Almada, análisis de política internacional. Bienvenidos a este espacio que se llama El Mundo al Revés, segmento sobre temas internacionales aquí en la Universidad Nacional de Misiones y en este segmento tenemos preparado el tema Paraguay. Hoy vamos a hablar de algo que está sucediendo en el hermano país del Paraguay en relación concretamente a la llamada hidrovía Paraná-Paraguay. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de hidrovía? En principio, una gran obra de conexión y de distribución de bienes. Ahora bien, sobre este particular hay una discusión importante sobre en qué consistirán estas obras y sobre todo la preocupación desde los sectores populares acerca de quiénes van a llevar adelante estas obras y qué tipo de presencia se van a sentar en nuestros ríos. Y ya para conversar sobre este tema en particular, estamos en comunicación desde el Paraguay justamente con el senador Sixto Pereira, él es senador del de, este, Senado de la República del Paraguay y líder actual de la bancada del Frente Guazú en el País Hermano. Te saludamos aquí desde el noreste de la Patria Grande, Sixto, nos escuchas bien. Hola, ¿qué tal compañeros? Saludos. Eh, un saludo especial desde Paraguay para todos los hermanos de la Patria Grande. Bueno, para nosotros es. Ma... Perdón, Sisto, es un gusto, decíamos, saludarte en esta emisión, estar en contacto justamente con esta idea de la Patria Grande. Para comenzar esta, esta conversación, con los tiempos también de la televisión, hacerte dos preguntas, ¿no? La primera es. ¿En qué consistirán estas obras o estas llamadas obras de la hidrovía? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que está preocupando también a los sectores populares con respecto a este, la presencia y en un caso la presencia de sectores militares de los Estados Unidos en estas obras? No, de hecho, esto ya, no, este, esta propuesta el proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná uh -huh. es de atallos. Eh, en otro periodo parlamentario se intentó y se propuso en varios momentos, pero esta vuelta ya, eh, en este caso, vinieron diplomáticos y militares de, del gobierno de los Estados Unidos en el Congreso, eh, interesándose del proyecto y tratando de forzar el tratamiento. Y en esa línea, este, la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana también con los grupos económicos eh, del país también jugaron un rol de presión para que se concretice esto. Sin embargo, eh, yo estoy en la Comisión de Energía, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Consideramos, porque es un proyecto que afecta a estos proyectos socioeconómicos, socioambiental y, y geopolítico de una u otra manera sea para este, mantenimiento y, o alteración del cauce hídrico del Paraná, Paraguay y, y el río Ué, eh, cuya este, nace en el Pantanal del Brasil en el puerto Cáceres Brasil y la desembocadura Nueva Palm Palmira Uruguay entonces hay un trayecto de casi 3.442 kilómetros y afectan en este caso a cuatro países, Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, cinco. Entonces eh, eh, hicimos, como consideramos necesario sí. eh, hacer una audiencia pública convocándole a todas las partes, al sector sí. económico, al sector institucional del Ejecutivo, en este caso este, Cancillería, Obras Públicas, Medio Ambiente, etc. Y necesario también en este caso el mundo de las instituciones privadas, ONG, etc. Además que una limitación que tuvimos no, no, no se tuvo participación ni presencia de la organización de... Eh, pescadores, organizaciones eh, de pueblos originarios, campesinas, o sea, todo el trayecto de los afectados. Y tampoco hay una posición concreta, en este caso también, de independientemente se altera o no el emprendimiento que afecta a todos los cinco países, por lo menos por cortesía se tiene que informar de la actividad, independientemente a la soberanía que corresponde a nuestro país, a Paraguay. Entonces, claro. hay varias limitaciones y hay una presión feroz de los grupos económicos y en este caso el sector este de los norteamericanos que quieren realizarlo. Entonces, en esa convocatoria, eh, eh, lo que el propio ministro de Relaciones Exteriores eh, yo eh, tuve una bilateral con él, nos interesa el proyecto, cualquier emprendimiento, pero cualquier emprendimiento en este caso tiene que ser consultado, debatido e intentar consensuar entre todos los actores socioeconómico, político, ambiental, etc. En donde creo que hubo una posición, creo que en el gobierno de los Kirchner, una sí. preocupación cuando se quiso, eh, posición formal institucional del gobierno argentino sobre esto preocupado sobre este tema eh, de los otros aún no tenemos oficialmente pero extraoficial oficial preocupa claro. y preocupa de sobremanera también porque eh, porque técnicos militares para hacer esta obra y es dirigido si es obra hay que licita, hacer una licitación internacional, por ejemplo, salió claro. como de preocupación. ¿Por qué los militares? Segundo, eh, en este caso una cuestión geopolítica, bueno, eh, entonces yo le dije al, al propio canciller ante la audiencia que, bueno, es importante esto, si se puede suspender, retirar y luego hacer un encuentro grande inv involucrado a todos los actores que puedan este, di, discutir, debatir, proponer y luego ver las posiciones y definiciones de que tomar. Entonces el ministro de Relaciones Exteriores institucional y públicamente dijo en esa audiencia sí. que retirarán el proyecto y luego para facilitar y garantizar en la línea de transparencia a todos los actores y actoras involucrados en el tema. Bien, si Entonces, ¿qué, ¿qué hice yo sí. al, a la, en la conclusión? Porque surgió muchos participar al mundo de la academia, sí. eh, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, la FIUNA, tuvieron sí. ya hace años y años trabajando, estudiando y tienen eh, posiciones claras, eh, actitudes claras. El propio, la representación del Ministerio del Ambiente del MADES de Paraguay mismo tiene mucho cuestionamiento de lo que significa este proyecto, salvo algunas cuestiones de obra pública que lo ven coincidiendo con, con los grupos económicos, una mirada exclusivamente de abaratamiento del flete tránsito y no una cuestión más, hablan como floreando el tema de la, se va a tener en cuenta el tema de la medio socioambiental, Sí. y que va a generar trabajo pues son afectados creo que más de 6 mil pescadores, eso es muchísimo eh, comunidad indígena que no fueron consultadas entonces conclusión, el ministro este, públicamente dijo que retiraría y quedamos nosotros desde la comisión convocar a las partes en dos tareas o dos mesas de trabajo, uno en términos este, de afectación a los cuatro o cinco estados para una conversa eh, y tomar posición de explicar esto. Y otro, una mesa técnica política para considerar el punto de vista económico, eh, geopolítico, socioambiental. E invitarle a todas las partes para discutir, rediscutir este proyecto. Y una sugerencia, eh, algunos apoyando eh, la presencia de los técnicos militares norteamericanos, pero hay algunos también que eh, si es una obra no puede haber condicionamiento, porque claro. se puso como ejemplo lo que la, el, la tarea que hicieron estos militares en la modificación del cauce del Mississippi. tuvieron sí. un efecto catastrófico para el tema socioambiental. Entonces acá hay que parar Como decimos en términos futbolísticos Parar la pelota y luego mirar Dónde hacer la jugada Bien. Eso es un poco de apretada síntesis Sobre esta situación Bien, Sisto, la verdad que es muy clara la explicación este, Esta semana de noviembre de, de, de octubre Perdón, de 2022 se desarrolló esta audiencia Pública en el Senado del Paraguay Con respecto a esto, bueno, las preocupaciones Que emergen de, de los aspectos geopolíticos Que por ahí en este programa Trabajamos bastante, que es la presencia concreta de Cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, eh, el cuerpo ingenieros del ejército de los Estados Unidos allí en Paraguay como auditando, controlando estas obras. Insisto, bueno, eh, quedar en comunicación, decirte que estamos cubriendo el tema eh, Paraguay y el, y el tema hidrovía y también a través del canal difundimos esta información al ámbito académico aquí en nuestra región, pero también a, la, a las organizaciones sociales, ...y a los movimientos populares que seguramente están participando ya también... De esta, ...de esta preocupación y de este debate, ¿no? En alguna manera. No, de hecho me parece importante esto difundir, socializar... ...porque hace a la transparencia, hace a cuidar eh, el proceso de integración nuestra... ...o sea, hay varias cuestiones que tienen que ver con la situación geopolítica... ...o sea, todo el tema eh, de integración Mercosur el tema eventualmente que se pueda reactivar, ya depende de, eso, de los resultados electorales de Brasil y Paraguay el año que viene Así es. Eh, retomar el tema de la integración de UNASUR, CELAC etcétera, es importante y tenemos que difundir, socializar en la academia, en el mundo de los eh, pueblos indígenas la ciudadanía, los sindicatos los técnicos, eh, las organizaciones políticas para hacer un gran debate en, en la región y tomar posiciones claras en función. No estamos en desacuerdo con la inversión, pero la inversión debe ser adecuada al desarrollo soberano de cada país e integrándose en la región. Bien, Sisto Pereira, senador de la República del Paraguay, líder de la bancada de El Frente Guasuta. Agradecemos aquí, del noreste de la patria grande, en este segmento se llama El Mundo al Revés, y de esta manera devolvemos la señal a Florencia. Muchas gracias Jorge Almada con su segmento El Mundo al Revés, e, Interpretación y Análisis de Política Internacional. Así que nosotros vamos a compartir una pausa ahora y ya seguimos con más aquí en Al Día del Informativo de la Televisión Universitaria. Estamos aquí en el informativo Al Día y vamos a presentar ahora a Valeria Darnet. Ella es del área de la Facultad de Artes y Diseños de Oberá y está con un proyecto interesante, una revista crítica. Eh, y queremos indagar sobre este tema, queremos saber de, este, de esta iniciativa. Así que ya te damos la bienvenida, Valeria. Buen día y muchas gracias por, eh, por comunicarte. Hola, buen día, gracias a ustedes por convocarme. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esto de Mirada Crítica. Sí, te cuento, Mira, en realidad es un proyecto que viene ya hace 10 años, que lo venimos trabajando, que es el resultado de mi tesina de grado para la licenciatura en Artes Plásticas, donde justamente indagaba la actividad de la crítica de artes en Misiones, en un periodo concreto que fue del 2000 al 2010, donde justamente se, se había revelado que los primeros y casi únicos antecedentes en ese periodo habían sido, eh, había sido el suplemento set de cultura que salió en el territorio en el año 99 y 2000, que lo coordinaba Francisco Alibruyut. Y después una revista que tuvo cuatro números semestrales, eh, la Facultad de Humanidades, eh, se llamó a que no. Entonces la actividad crítica en cuanto en el campo de, de las artes es bastante importante para poder entrar al circuito y al mercado, algo que aún no tenemos consolidados en esta provincia. Uh -huh. Y bueno, así surge esta idea de hacer un boletín de reseñas críticas, más que una revista, eh, con esta doble función de informar, para divulgar las manifestaciones artísticas de Misiones. Pero además hacer una valoración crítica sobre las mismas eh, en esta, con esta intención de reflexionar nuestro quehacer uh -huh. cotidiano dentro de las artes. Uh -huh. Y ahora con, con el despliegue audiovisual que hace unos años viene como creciendo bastante en la provincia, digo, esto de la crítica de arte eh, está un poco relegado, falta todavía desarrollar mucho más aquí en Misiones, ¿no? Sí, digamos, como campo no está consolidado como tampoco está consolidado el campo de las artes visuales el cine es cierto que como industria ya está muchísimo más aceitado eh, y tiene una plataforma sólida de base que no, está no estaría pasando, digamos, con otras artes en la provincia el teatro ahora tiene su instituto, por ejemplo pero aún las artes visuales están relegadas en varios sentidos entonces... Eh, digamos, el campo crítico también sigue siendo incipiente a pesar de que sí existen personas que a través de otros medios van este, tratando de reflexionar a medida que, que, que se avanza con, con la producción que existe. Uh -huh. La verdad es que no podríamos, eh, digamos, determinar o definir exactamente un campo porque justamente eh, dentro del mismo sistema del Ministerio de Cultura, eh, sea a nivel nación, a nivel provincia y local, no, no se le estaría dando el lugar específico que las artes visuales eh, tendría que venir, viene luchando, de hecho, hace más de 20 años. Uh -huh. eh, Valeria, bueno. si entramos en, en este boletín, si miramos un poco la, la página, con qué nos encontramos, con qué tipo de críticas y, eh, sobre todo, ¿A qué área? no? ¿Cine, teatro, eh, arte en general? Es de la cultura en general. Sí. Te podés encontrar con... Eh, hay varias sesión, secciones que son fijas dentro del boletín, que sí. este proyecto arrancó con un boletín impreso, que de hecho se sigue haciendo sí. como un proyecto de extensión de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad. Eh, se sigue manteniendo justamente como un, eh, con cuatro secciones fijas que son eh, la tapa trata siempre en lo posible de temas de actualidad o de artes visuales, de muestras de artistas de, de visiones, ya sea, ya sea que sea, se realicen acá en la provincia o se realicen en, en otra ciudad, a nivel nacional o internacional, es independiente de eso. Hay una sección de cinéfilos donde justamente lo que se trata son este, producciones audiovisuales y cinematográficas. Hay una sección de misceláneas que está, este, que es más amplia, digamos, una, una con una temática variada, que también de hecho te da la oportunidad de presentar obra para sí. ser difundida, obra plástica, eh, poesías, cuentos, eh, hay como una variedad muy interesante en misceláneas, y finalmente recomendados, que es eh, la, la reseña crítica de alguna lectura ya sea académica, literaria, uh -huh. eh, que, hay, que, que el reseñista quiera compartir, digamos, con el público lector. Y en la página hemos incorporado nuevas secciones, también este año que se llama seccional segunda y tienen la posibilidad, digamos, tenemos la posibilidad de eh, escribir eh, reseñas digamos sin, sin autor para poder digamos, expresarnos específicamente sobre lo que está pasando a nivel cultural en la provincia eh, sin el, la condena de poner el nombre, sobre todo para aquellas personas que trabajan dentro de instituciones que, como bien sabemos, son claro. bastante delicados algunos temas de tratarlo. Hay una sección de Puente que, es, eh, que intenta hacer eh, justamente críticas un poco más extendidas y rigurosas en términos académicos respecto al arte mm -hmm. que conecta con otras provincias. Específicamente y principalmente arrancamos esta, esta sección con Córdoba. Sí. Eh, para conectar artistas tanto cordobeses como misioneros uh -huh. y la sección de entrevistas donde justamente también eh, podemos, eh, poderle, podemos leer, valga la redundancia, sí. eh, entrevistas realizadas a eh, personas que están en el campo de la cultura en general en misiones y que por ahí son desconocidas en los medios tradicionales. Uh -huh. Te pregunto cómo es la recepción del público, eh, los que leen, los que por ahí dicen, bueno me encontré con esta página, que está buena, te la recomiendo, el Boca en Boca, también cómo, cómo responde el público en general. Sí, de hecho, gracias por esa pregunta, porque funcionó, eh, en la mía empezó a tener un, un alcance mínimo, pero un alcance en fin, eh, en Córdoba y en Buenos Aires, gracias al Boca a Boca, justamente ha tenido la oportunidad de participar de las jornadas de la nueva crítica eh, en, el, en el 2017, en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, con otras revistas de, digamos, a nivel eh, federal, que, sí. que fue una experiencia muy interesante porque justamente, digamos, resistir desde la periferia en la que nos situamos nosotros a veces eh, y no vemos el... ...el abanico amplio de posibilidades que tenemos estando en una región fronteriza... ...y los diálogos que podemos ir generando con otras provincias... ...y así se fue sumando Tucumán, Rosario, este, Santa Fe, Chaco... ...entonces hay como... ...hay, hay, hay una gran este, llegada... ...pero justamente de boca a boca y de, de, de lo personal... ...de compartir la página por WhatsApp eh, o por correo... Y no tanto a nivel mediático, si se quiere. Claro. ¿Cómo encontramos la, la página de la dirección? digo Para saber, para, para leer un poco del material. Pueden ingresar en lamira.org, que era justamente el dominio que, que nos parecía el más adecuado en ese momento, sí. eh, y ahí pueden encontrar todas las... Eh, sobre todo eh, la historia del proyecto, las secciones, cuáles son las normas para publicar, uh -huh. están los contactos eh, para comunicarse con nosotros. Eh, la verdad que eh, la, la página también fue una consecuencia de esto que, que te había comentado previamente, de, del contacto boca a boca con otras uh -huh. provincias a donde quizás no llegan de hecho no llegan claro. los boletines impresos, entonces, esta posibilidad, digamos, de, de, de la red online nos permite eh, tener un alcance un poquito mayor. Uh -huh. Sí, sí. Eh, Valeria, sigue habiendo esa diferencia marcada, digo, están creciendo mucho las provincias pero, eh, digo, la centralidad de Buenos Aires, como que todo concentrado el arte ahí también, digo, ¿ahí todavía se nota esa diferencia? Se nota. Se nota, eh, es cierto que a nivel federal hay algunas instituciones como el, Salón, el Palais de Glass, con el Salón Nacional de Artes Visuales, uh -huh. que, que está tratando de llegar a, a todos los rincones del país, con diferentes iniciativas, eh, pero todavía el circuito y el mercado está concentrado en Buenos Aires, Santa Fe, más que nada Rosario, sí. y Córdoba, uh -huh. Ciudad de Córdoba, <coughs> y entonces... Eh, hay una marcada, digamos, hay un marcado alineamiento de cómo eh, circula claro. la producción artística. Sin embargo, sí es cierto que eh, poco a poco van llegando provincias, Tucumán ya llegó hace un rato, uh -huh. Mendoza, Salta, y también tiene que ver con el acercamiento académico claro. eh, de las artes visuales con respecto al, a los centros. Uh -huh. Bien. Bueno, Valeria, te agradecemos un montón por tu tiempo nuevamente y por comentarnos esto, que están trabajando y, bueno, te mando un abrazo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a compartir una pausa, pero antes te recuerdo todas las redes sociales donde nos podés encontrar eh, en todos los contenidos de la televisión universitaria. Claramente los encontrás en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube como Unam Transmedia y también en los distintos canales de aire de cable donde eh, se emiten los contenidos de la televisión universitaria. Ya volvemos. de regreso aquí en Al Día y ahora vamos a compartir el segmento Sociedad Orgánica, que es de Juan Carlos Furlán, antes denominada Volver a la Naturaleza. Eh, obviamente todo con temas relacionados al cuidado y a la conciencia del cuidado del medio ambiente, así que aquí compartimos una nueva edición. Hola amigos, bienvenidos a este ciclo de Sociedad Orgánica. En esta oportunidad queríamos traer a la reflexión algunos criterios pseudocientíficos que se usan hace décadas en materia de ciencias sociales. Tiene que ver con estas reglas que aparentemente en virtud de las matemáticas el señor Malthus nos viene a explicar el por qué el crecimiento de la población viene a, a ser hoy justamente eh, uno de los grandes problemas que, que vamos a tener en materia de, de, de la administración de los recursos que tiene el planeta. El señor Malthus ya falleció, gracias a Dios, hace mucho ya, pero no deja de ser alguien a quien se suele recurrir de manera frecuente para justificar muchas veces lo que es a todas luces injustificable. Miren, la situación a nivel planetario en materia de alimentación es realmente muy grave. El cambio climático está haciendo que hoy la pampa húmeda esté atravesando por un periodo de sequía que está haciendo estragos y ya se habla de más de 130.000 hectáreas de cultivo eh, absolutamente fracasado que hoy están siendo usados para pastura, trigo del agronegocio que no ha podido prosperar fruto del cambio climático. Un trigo de un agronegocio que estaba destinado a la exportación, que estaba destinado a, al gran mercado de los commodities y que en última instancia termina atendiendo mínimamente los requisitos alimentarios de nuestro país. Pero dejando a un lado ese pequeño detalle, digamos que en términos generales y globales, la situación climática está haciendo que se aproxime una hambruna de proporciones bíblicas, ya que esta escasez que, que se avecina, fruto, repito, del fracaso de los cultivos, entre otros factores, por supuesto, a lo que podemos añadirle la guerra y la escasez de combustible, eh... Nos está llamando a la reflexión urgente y nos está subrayando la necesidad de promover y apuntalar hoy más que nunca la agroecología. Y atendiendo, como dije, a la necesidad de rever ciertos parámetros científicos que se usan casi sin reflexionar o aprovechándose muchas veces de esta separación que nos hemos impuesto de la naturaleza, desconocemos la virtud y las cualidades de la naturaleza en términos de su abundancia y generosidad y es por eso que a veces terminamos avalando hipótesis y teorías pseudocientificistas que, que son un engaño miren mis amigos eh, la cantidad de población humana en el planeta no es el problema el verdadero problema acá es que se ha convertido a los alimentos en un negocio y no quiero entrar en un debate de bibliografías cruzadas, simplemente me voy a basar en lo que me he basado siempre y es en el conocimiento empírico de la naturaleza. Hace creo que un año aproximadamente tuve la oportunidad de conseguir una semilla de una planta que es bastante rara, es difícil de conseguir, que es la que se conoce como el poroto árbol, es un arbolito que da vainas y da semillas de, de poroto, que son comestibles, ¿no es cierto? Y bueno, tenía mucha, mucha curiosidad y muchas ganas de tener esta planta, sobre todo por esta cualidad de ser un árbol, es decir, es una planta que no, que no, que no muere, sino que está todo el tiempo dando, dando esta virtud. Así que bueno, tuve la oportunidad de conseguirla, conseguí tres o cuatro semillas, de las cuales prosperaron dos arbolitos. <tose> Esto que ven acá al lado mío, ¿sí? Es uno de esos dos. Como ven es una planta muy joven, apenas si ella recién está sobrepasando mi altura, ella tiene que ser bastante más grande. Y aún así, siendo una planta tan joven, está, no sé si la cámara le va a hacer justicia, pero está muy, muy, muy cargada de flores, vainas y semillas. Las semillas secas las hemos recogido y juntando las semillas de estos dos pequeños arbolitos hemos logrado recolectar esto ¿no? que son 523 semillas 523 semillas ¿sí? así que a la geometría y a la aritmética de Malthus simplemente tengo para contestarle en este contexto de crisis humanitaria que estos dos arbolitos, que supieron ser dos semillas, que cuidadas con mucho amor y con mucho esmero, hoy se convirtieron en esto, es decir, en la capacidad de multiplicarse como para servir a no menos de 200 familias que pueden tener en su patio, ocupando un mínimo espacio, una provisión anual constante de legumbres, de proteínas, de vitaminas, con todo lo que eso significa, no solamente en materia de reducción de gastos, sino de la oportunidad de ser más conscientes de lo que estamos comiendo y de alimentarnos de una, una manera muchísimo más holística. ¿Qué es lo que venimos subrayando siempre en cada uno de nuestros encuentros y en nuestros ciclos? Vean mis amigos, dos o tres semillas, cuatro para ser exacto, que con mucho amor, con mucho cuidado, se convirtieron en dos arbolitos hace un año. Y son cuatro semillas que hoy tienen la posibilidad de haberse convertido en 523 oportunidades para más de 200 familias. Y esto lo hace un chacrero perdido en el medio del monte. cuanto más? ¿Cuánto más? Si tomamos en serio la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. ¿Cuánto más podría hacerse si se considera estas simples prácticas de cuidado de la semilla y de distribución de, de estos recursos de manera gratuita? ¿Cuánto más si fuese política de Estado? Mis amigos, la naturaleza es abundancia. Maltus mintió, miente y seguirá mintiendo y solamente sirve para pretextos de quienes están desesperados por seguir sosteniendo un status quo que es absolutamente insostenible. Nos vemos la próxima, mis amigos, en otro encuentro de sociedad orgánica. Y compartíamos el segmento Sociedad Orgánica con Juan Carlos Furlan y nosotros ahora vamos a una pausa, una pequeña pausa y ya volvemos con más aquí en el Día. Cierre de al día, la edición de hoy, jueves 27 de octubre. Y nosotros aquí presentes desde todas las plataformas donde nos ves, eh, redes sociales, canales de aire de cable, eh, a través de streaming, todo disponible para que te puedas sumar a la comunidad y enterarte lo que estamos produciendo desde aquí, desde la televisión universitaria y, por supuesto, lo que va surgiendo en el ámbito de la UNAM. Nosotros nos reencontramos mañana. Que tengan una excelente jornada. Pásenla muy bien, cuídense y nos vemos. Chau, chau you <laughs>